que nos unamos, ya era hora. Hemos hablado del tema, por cierto, energético, petrolero, y la necesidad de continuar eh, manteniendo y fortaleciendo la cooperación intra-OPEP y extra-OPEP, la OPEP con Rusia, para salvaguardar los precios de nuestro petróleo, para recuperarlos y buscar la estabilidad en el mercado, la estabilidad de los precios que han estado azotados, ¿no?, como producto de esta crisis que sacude al mundo por todas partes y que se extiende. Como, como decía hace poco un buen amigo que nos visitaba, eh, ponía un ejemplo, eh, presidente, yo creo que es muy, muy gráfico. Nos decía este amigo del que te hablé, economista francés, amigo de Rusia y conocedor de Rusia, él dice que la crisis actual es como un virus mutante, un virus mutante que va mutando de semana en semana y no sabemos hacia qué dirección puede ir. Pues bien, afortunadamente, nuestros dos países eh, comenzamos hace rato ya a establecer esta relación entre nosotros y entre nuestros ámbitos geopolíticos. El acuerdo que hemos hecho hoy para firmar en dos semanas, aun cuando ya se firmó el memorándum de entendimiento y es una decisión política, pero la decisión técnica y las decisiones eh, financieras para establecer el Banco Binacional ruso-venezolano es una medida tomada a tiempo para preservarnos de los golpes que esta crisis amenaza con darle al mundo entero. Así que en los temas energéticos, financieros, el tema de la utilización del rublo y del bolívar como unidades de intercambio, extraordinario, para irnos liberando de la dictadura del dólar, que es causa fundamental de esta crisis. Un día me dijo Fidel Castro, me dijo un día, Chávez, date cuenta, Estados Unidos ha comprado medio mundo con papeles que no tienen ningún valor. Esto es una burbuja, una burbuja. Ellos emiten sencillamente, de manera irresponsable, papeles. Y tú quieres dólares, toma. ¿Y cuántos? 500.000 aquí están, <ríe> pero sin ningún grado de sustentación ni de racionalidad económica. Una gran irresponsabilidad. Pues es hora ya de que nosotros nos liberemos de esa dictadura del, del dólar. En todos estos ámbitos, presidente, el ámbito comercial. Nosotros estamos decididos a tener nuestro propio modelo de desarrollo y tú sabes que para ello es fundamental el desarrollo aguas abajo de la materia prima. Nosotros nos negamos a seguir siendo, como dijo un día Frank Fanon, los condenados de la tierra. Nosotros no tenemos ninguna condena. Nosotros tenemos potencial y recursos, territorio, ubicación geográfica, estratégica. Tenemos un pueblo de casi 30 millones de habitantes, un pueblo batallador durante todos estos siglos, un pueblo de libertadores, un pueblo humilde pero grande, los hijos de Bolívar. Tenemos todas las condiciones para ser una potencia mediana en este continente y contribuir a crear la gran potencia suramericana, latinoamericana. We'll yeah.